El perejil, Petroselinum hortense. Propiedades terapéuticas: Aperitivo, antioxidante, es decir, que retarda el envejecimiento de la piel. Anticancerígeno, gracias a la mirecetina, eh, permite ayudar a la prevención del cáncer a la piel. Y la mirecetina de las semillas, a ayudar a prevenir tumores al hígado. Depurativo, diurético, estimulante general. Hemagogo es decir que aumenta el flujo menstrual, ayuda a la circulación sanguínea, a combatir edema, que es esto, acumulación de líquido visible en la piel, para la oliguría, disminución de la orina, para la prostatitis, que es la inflamación a la próstata, para el meteorismo, que es una acumulación de gases en el intestino, también es un quimioprotector. Como si fuera poco, posee apigenina en grandes cantidades, por lo que previene el cáncer al seno. Sirve también para disturbios genitourinarios. Y externamente tiene propiedades. Sirve como antineurálgico para la hipogalactía, es decir, que inhibe la portada láctea, contraindicado a personas que están dando de mamar. Es oftálmico para la picadura de insecto y para las contusiones. Modos de uso. Primer modo de cocción, 50 gramos de raíces secas y desmenuzadas en un litro de agua fría, hervir por 10 minutos, reposar por 15, se toma a cucharadas a intervalos regulares, una sola taza al día. Segundo modo infusión, 60 o 70 gramos de raíces secas y desmenuzadas fina en un litro de agua hervida, se reposa por media hora tapado. Se toman 3 o 4 tazas bien distantes durante la jornada. Tercer modo, infusión de hojas. 30 gramos de hojas secas y machacadas en un litro de agua hirviendo. Reposo por un cuarto de hora y colar. Se toman 3 o 4 tazas al día. Cuarto modo, jugo. El jugo de la planta fresca se obtiene machacando una cierta cantidad de hojas hasta reducirlas en pulpa. Se mete la pulpa obtenida en una tela robusta y por torsión se exprime el jugo. Se toman 3 a 4 cucharas al día, puro o diluido en agua u otra bebida. Quinto modo, polvo. Machacar las hojas secas hasta reducirlas en polvo finísimo. Se toman dos o tres cucharitas de polvo fino al día, diluido en una bebida o mezclado con miel o mermelada. Sexto modo, infusión de semillas. Una cucharadita de semillas machacadas en una taza de agua hervida. Se deja reposar por media hora. Se toman dos o tres tazas al día después de las comidas. Combaten y previenen meteorismo, flatulencia y ayudan a la digestión. Séptimo, pulpa. Machacar la parte verde de la planta fresca se aplica directamente sobre llagas, heridas, contusiones para frenar la portada de leche, para los abscesos, infección, inflamación, a veces en, con forma de pus, para las neuralgias, también para las neuralgias dentales. Octavo modo, colirio. El jugo de la planta fresca se usa como oftálmico para las inflamaciones a los ojos. Se introducen a ambos ojos una o dos gotitas dos veces al día. Se debe usar frascos y tela esterilizados, condiciones de higiene máximos. Y atención porque la planta del perejil es similar o parecida a la cicuta que es venenosa. Por lo tanto, usar semillas seleccionadas. Noveno y último modo, alcolaturo, diluir en partes iguales el jugo de la planta fresca con alcohol puro. Ejemplo, 50 ml de jugo de perejil con 50 ml de alcohol puro. Sirve para los dolores neurálgicos, se aplica directamente en las partes adoloridas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!